Hola a todos, soy Mario Álvarez Chavarro y esto es Por qué leer número 21. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un nuevo libro que todo social media debe tener en su cabecera. Hoy les traigo el pequeño libro de las redes sociales, escrito por Frances Gómez Morales y editado por Media Life en 2010. Este libro es para una persona que no tiene ni idea sobre redes sociales y quiere saber cómo enfrentarse a ellas, ya sea por intereses personales o o profesionales, y desea saber cómo abordar las redes sociales, qué hacer con ellas y, sobre todo, cómo hacer dinero con ellas. Pero, ¿por qué leer este libro? ¿Por qué leer el pequeño libro de las redes sociales? Principalmente porque es un buen material de inicio. Explica con claridad, a manera de manual, cómo usar las redes sociales, que hay que tener en cuenta para hacer un muy buen uso de ellas, y desarrolla con ejemplos fáciles un muy buen plan, paso a paso, para tener presencia 2.0. Asimismo, con una completa sencillez, este libro logra que una persona pueda tener una idea clara sobre redes sociales en menos de dos horas. Bueno, si les ha gustado este libro, quieren profundizarlo o quieren hacer algún comentario sobre este programa, no olviden que pueden escribirme a porquéleer.com, unirse a nuestro grupo en Facebook buscando Numeral qué Leer o escribirme a mi Twitter, arroba CH o buscarme como el de los zapatos rojos. Gracias y hasta una próxima oportunidad.